¡Ya voy! Se apresuró Marcos a la cocina y para no perder la costumbre le habló a la paga silbadora. Se cebó un mate y atrás el siguiente. Siguieron unos bizcochitos y así pasó la madrugada sin dormir, entre mate y bizcochitos, mirando la pared. De vez en cuando el gato se despertaba y frotaba el colmillo contra el pie descalzo de Marcos. El ambiente estaba pesado y la lluvia amenazaba, pero no llegaba. Despuntaban los primeros rayos del sol con un nuevo silbido y la bolsa ya sin bizcochos. El gato dormía nuevamente y Marcos seguía con la mirada perdida, ahora en el vapor de la pava y su imaginación había comenzado a correr. Las nubes de vapor danzaban en la cocina, desprendiéndose del geyser que la generaba, al ritmo de las danzantes llamaradas de la hornalla. El ensorvecedor silbido transportó a Marcos. Cuando recuperó la conciencia, ya no se encontraba en su cocina. Su gato tampoco estaba. Solo flores por doquier en un prado desconocido. Y allí, Marcos, sentado en el suelo, sin poder comprender nada. Entonces, una bellota cayó de un árbol y rodó a su encuentro. Mas no pudo alcanzarla, porque rápidamente bajó una ardilla y la recuperó, desapareciendo en un hueco del frondoso tronco. Intentó hablar, pero solo podía emitir un pitido. Cerró su boca y se incorporó para tener una mejor vista de aquel páramo. Comenzó a caminar en dirección a un pueblo que divisó no muy lejos. Este estaba desierto. Así lo creyó hasta que se topó con un hombre de traje, sombrero, lentes oscuros y un maletín, que también esbozó un pitilde. Indicó a Marcos que se asomara a un aljibe, y cuando lo hizo, sintió el golpe del maletín en su espalda y cayó por el hueco, cerrando sus ojos hasta chocar contra el agua del fondo. Al abrirlos nuevamente, supo encontrarse sentado en un nenúfar gigante en medio de un lago. Nadó hasta la orilla y se sacudió los peces del pantalón. Los devolvió al agua y comenzó a caminar entre los árboles. Solo para dar con unos ojos que lo seguían sin piedad. Fijó su mirada a estos, pero no pudo hallar al ser que lo observaba tan atentamente. Solo podía percibir aquellos ojos. Si se acercaba, se alejaban. Si se alejaba, estos los perseguían. No pudo aguantar más y parpadeó. Entre saltos, aquellos ojos se acercaron y en un siguiente parpadeo desaparecieron. De pronto, el calor inmenso soltó su temple y sintió que debía correr. Así lo hizo hasta dejar atrás el bosque y llegar nuevamente al prado donde comenzó todo. Cada vez sentía más calor. El cielo se colmó de nubes rojas y un rayo aturdió sus sentidos. Sus ojos estaban borrosos y a medida que recuperaba la visión, Despertó en su cocina, bajo un escenario que era pasible, no tenía nada.